Bien, vamos a crear un vídeo en nuestro espacio de creación de vídeos interactivos con H5P. Para eso entramos con nuestra cuenta, pulsamos en el menú izquierdo, contenido H5P, añadir nuevo. Le damos un vídeo, le, le damos un título y seleccionamos el tipo de contenido. En este caso, vídeo interactivo. Tenemos tres pasos necesarios para crear un vídeo interactivo. Lo primero es añadir el vídeo, que puede ser tanto de, de YouTube o de Vimeo como uno que tengamos almacenado en nuestro ordenador. Podemos añadir el archivo o seleccionar la URL. En este caso, seleccionamos ese archivo que lo está subiendo para poder trabajar después con él. Bien, le podemos dar aquí una un una imagen, podemos hacer un vídeo creado de varios trozos, como veis, aquí también podemos hacer varias opciones adicionales que no vamos a entrar, pero podríamos ponerle subtítulos, podríamos hacer eh, que aparezca en un segundo determinado, eso es muy interesante, por ejemplo, con los vídeos de YouTube, que quieres que aparezcan en el segundo 20, que empiece, si queremos que comience otra vez desde el principio, en fin, tenemos una serie de opciones y parámetros para poder ajustar. Una vez tengamos esto, nos vamos al segundo paso, que es el de agregar las interacciones. Podemos hacer de forma rápida un par de, de elementos. Se si veis aquí, en la parte inferior, es donde eh, podemos ir viendo la marcha del vídeo y detenerlo en el momento en el que queramos añadir ese elemento interactivo sobre él, esa capa nueva. Por ejemplo, vamos a poner un pequeño cartel al principio en el que diga pues, eh, cuál es el, el contenido del vídeo, ¿no? Bien, ya veis que lo hemos puesto aquí de forma muy rápida, podríamos cambiarle el color, por ejemplo, color de fondo, podríamos ponerlo en un punto o en otro, hacer que aparezca y desaparezca en un momento determinado. Y eh, así iríamos añadiendo cualquiera de estos elementos interactivos que tenemos aquí, imágenes, eh, preguntas de verdadero o falso, de múltiples respuestas, eh, de arrastrar, de puntos de, de interés. Vamos a poner un ejemplo de un elemento interactivo un poquito más adelante. Así que seleccionamos el segundo minuto y segundo en el que nos interesa añadirlo y seleccionamos el tipo de interacción que queremos, que puede haber varias en un vídeo. En este caso, una pregunta de verdadero o falso. Vamos a hacer que aparezca el vídeo pausado y tenga aspecto de botón en vez de cartel, como hicimos antes. La etiqueta es lo que va a aparecer al lado del botón. Y la pregunta. Tenemos que decirle cuál es la, pregunta, la respuesta, si es verdadera o falsa. Y algunos elementos que podemos modificar si queremos eh, que nos ponga algún tipo de feedback para los alumnos, en fin, todo este tipo de cosas. Bien, ya veis aquí que aparece el, el botón con el texto de la, de la etiqueta. Le damos aquí para ver cómo, se, cómo aparece, qué segundo aparece. Le hemos pedido que nos pause el vídeo en el momento en el que aparezca la pregunta, como es el caso. Muy bien, pues ahora únicamente ya nos quedaría hacer, si nos interesa, pues un pequeño eh, como test final ¿no? de, de resumen. Si queremos hacerlo pues, eh, para eh, validar ese conocimiento, podemos también añadir una, un feedback, una respuesta para los alumnos de si ha habido varias preguntas, es decir, eh, cómo, han, cómo han ido. Y si estamos satisfechos ya con la creación de nuestro vídeo, darle a crear. Por último, podemos escoger que aparezca el botón de copyright o el botón de, por ejemplo, de eh, incrustar este material en otros, en otros lugares. Nosotros lo vamos a poder incrustar en cualquier momento, pero puede que no nos interese o que sí, que nuestros alumnos o los que vean este vídeo puedan eh, utilizarlo en sus sitios. Ese es el, este es el botón de incrustar que aparece. Y podemos comprobar que efectivamente ahora, una vez creado, funciona con ese cartel. Y con ese contenido que hemos añadido de verdadero o falso. Ahí está. Pulsamos y nos aparece verdadero o falso. Esto aparece en inglés y podríamos cambiarlo en esos parámetros de texto para ponerlo en castellano. Y así continuaría el vídeo.